Esta es la guía del curso Minimooc de Aprendizaje Ubicuo. Soy la coordinadora, la profesora Rosana Montes, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada. Bienvenidos al curso. Nuestra forma de aprender está cambiando y la sociedad se mueve hacia un uso de Internet enfocado a la adquisición de nuevos conocimientos. Por eso la Universidad de Granada oferta este curso abierto, gratuito y en línea, un MOOC, sobre nuevas formas de aprendizaje basado en las TIC. Nuestros objetivos son involucrar a la sociedad en la formación de competencias digitales a cualquier nivel, observar cómo la sociedad evoluciona y cómo tú evolucionas con ella, involucrarte a ti como persona para promover un espíritu de formación permanente de por vida, lo que sería aprender a aprender, y también aprender a desaprender, dándote cuenta de cuáles son tus hábitos negativos para que descubras nuevos hábitos de aprendizaje en línea. Seguimos en la metodología típica de un curso MOOC, no hay pago inicial para seguir el curso, no hay límite de personas, no hay restricciones en cuanto a conocimientos previo o titulación, ni siquiera debe ser universitario y además es 100% online. Por lo tanto, no se anota asistencia, no se requiere que estés conectado a una hora determinada. Cada semana te proponemos un temario junto con unas actividades para realizar y una propuesta de difundir los resultados en la red social Twitter. Para que conozcamos esta actividad, por lo Procure involucrar mi cuenta personal, rosanamontes o la cuenta oficial de Twitter de Abierta UGR, pero más importante es que incluyas los hashtags #mucau y #abiertaUGR en tus tweets. El curso de aprendizaje ubicuo se divide en cuatro módulos que podrán seguirse a lo largo de cuatro semanas. La primera semana veremos conocimientos para aprender con las TIC, en el módulo 2 Hablaremos de las tecnologías para el aprendizaje ubicuo. En el módulo 3 explicaremos nuevas experiencias de aprendizaje y en el módulo 4 podrás poner en práctica los conocimientos con la creación de experiencias propias de enseñanza y aprendizaje. Recuerda que el ritmo es flexible y eres tú quien lo marca. No obstante, sugerimos un trabajo semanal. Para todos, la semana se inicia los lunes a las 10 de la mañana hora de España cuando se abrirán de forma gradual los contenidos del módulo en cuestión. Los viernes estarán disponibles todos los recursos de dicho módulo. Recuerda, eso sí, que el curso termina al final de la cuarta semana. Cada módulo del curso propone una insignia relacionada con el temario que se podrá ganar visionando los materiales y realizando los cuestionarios sobre los contenidos. En el módulo 1 puedes obtener la insignia Aprendo con TIC. En el módulo 2 Aprendo de todo. Para superar el módulo 3 podrás decirles a todos que aprendes en todas partes. Y finalmente la superación del módulo 4 habilita la insignia Aprendo a enseñar con TIC. La insignia de Participo no es obligatoria, pero se otorga a aquellos estudiantes que hayan participado más en los espacios sociales del curso de aprendizaje ubicuo. Por tanto, recuerda hacer uso del hashtag y de las menciones cuando sean oportunas. Finalmente, la consecución de al menos tres insignias y la superación del cuestionario final del curso determina que se otorgue la insignia de aprendizaje ubicuo. Aquellos estudiantes de la Universidad de Granada que los deseen pueden realizar la solicitud de reconocimiento de un crédito ECTS cuando hayan certificado la superación del curso con la obtención del diploma de superación habilitado tras la insignia de aprendizaje ubicuo y además formalicen positivamente la solicitud de reconocimiento académico desde la propia plataforma de Abierta UGR.